Hola PRIXLINERS, saludos cordiales soy Luis de PRIXLINE como siempre en directo hoy os quiero dar ideas de cómo llegar a fin de mes teniendo poco dinero y del peligro de endeudarse por supuesto podéis comentar y poner vuestra opinión en los comentarios tanto si estáis de acuerdo con lo que os voy a decir como si no todo empezó el otro día que me reuní con unos amigos que me pidieron consejo querían endeudarse Ojo, más de, la, de lo que ya están endeudados. Tenían préstamos y para pagarlos querían contraer nuevas deudas. Y me enseñaron estos papeles, que luego los comentamos. Esto me dio la idea para hacer este vídeo porque les fui muy desenfocados y pensé que, aparte de ellos, le puede ser útil a mucha gente. La clave, mis es cómo llegar a fin de mes, pero sin deudas. Tengo poco dinero y no llego a fin de mes. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? la clave insisto está en dónde ponemos el foco elegimos el camino fácil o el camino difícil cuál es el camino fácil Pues lo que estaban pretendiendo mis amigos reunificar deudas más tarjetas salgo del rai para pedir más préstamos y que me los den y tener más deudas una bola de nieve os hago una pregunta te hago una pregunta PRIXLINER seguidor de CRISLine qué pasará dentro de unos meses si te sigues endeudando si te endeudas más, llegas a fin de mes, sí, pero ¿qué pasará más adelante? El camino más difícil, pero el recomendable, es buscar nuevas fuentes de ingresos y, por supuesto, reducir los gastos. Os doy unas ideas rápidas de nuevas fuentes de ingresos, pero tenéis en los vídeos de Printlane las tenéis más desarrolladas. Por ejemplo, alquilo una habitación. Si me sobra una habitación en casa, pues la alquilo. Hombre, mejor estar sin nadie en casa, pero es que si no me queda nadie, pues, pues alquilo la habitación y tengo más ingresos. Ya elige con cuidado a quién se la alquilas. Otra idea muy buena, trabajar desde casa con lo que tenéis. Insisto, ver los otros vídeos que tenemos sobre el trabajo en casa. Se puede ser profesor por Skype, se puede ser asistente virtual, se puede ser copywriter, todo desde casa. Se pueden hacer manualidades, ¿vale? Más cosas. Otra opción. Trabajo de lo que sea. Eh, veo que hay mucha gente que no yo si no encuentro trabajo de lo mío no trabajo yo y veros un vídeo que tenemos también sobre cuan, qué hacer cuando uno tiene un mini en la familia porque muchas veces uno o en una familia hay unos que trabajan mucho pero siempre hay alguno que no es sino yo es que no encuentro de lo mío no pues veros el vídeo de qué hacer cuando uno tiene un mini ni estudia ni trabaja en la familia que hay muchos casos también yo lo digo en general otra reflexión que es algo rápido chicos para no eso me empiezo a mover ahora ¿O me espero otra de esas ayudas que tanto nos dan los políticos y nos prometen? En mi opinión las, las ayudas son migajas, que lo único que consiguen es desenfocarnos. Y os digo por qué. Seguro que conocéis a más de una persona que está muy asustada porque se le, el, se le acaba el paro la ayuda la próxima semana y necesita encontrar un trabajo urgente. La pregunta es, ¿qué habrá hecho durante el año el tiempo que ha tenido la ayuda para buscarlo? Se ha dormilado. Por eso yo creo que la respuesta es que para moverse el mejor momento es ya mismo. Reflexión final para los PRIXLINERS, para vosotros. Vivimos en una sociedad con muy fácil acceso al crédito. El dinero ajeno está al alcance de todos en casi cualquier momento y lugar. Pensarlo desde un banco que te oferta un préstamo, o una tarjeta, hasta el comercio que te financia la compra o las empresas esas que anuncian dinero rápido con una llamada. Los peligros de la tentación de la deuda están ahí es como un caramelo mira es un caramelo envenenado os enseño los papeles que me dieron mis amigos es que es, es muy fuerte no sé si decir las empresas o no aquí hay una que me acaba de impresionar eh, mira yo digo el nombre si me montan un juicio yo guardo el papel Creditea, te está de llamar rápido te dice aquí hay un, un momento que el tae es del 151,54 por ciento o sea que, que de cada 100 euros que os preste esta empresa luego puede llegar a pedir 250 y tantos euros por 100. o si te deja mil euros vas a tener que pagar luego dos mil quinientos y pico. O sea, es que me parece, vamos, salvo que penséis que es que pasado mañana había dentro de un año o cuando sea seguro voy a tener una herencia, bueno, ahí se podría endeudarse. O sea, es que endeudarse solo para llegar a fin de mes y luego ya veremos. De verdad, de mil euros vas a tener que pagar dos mil quinientos euros por cada mil. Aquí hay otra bueno que te dé los términos y condiciones que como no se los pagues vamos terrible aquí hay otra que el TAE es el 26% el 27 o sea de cada 100 euros devuelves 127 Esta, pero vamos pensando y, y aquí hay otra que el TAE es del 20, no el 21% casi vamos por 100 euros pagas 121 euros regalo envenenado insisto chicos eso no es una fuente de ingresos eso es pan para hoy y mucho hambre para mañana si no queremos cometer un error grave de que arrepentirnos durante mucho tiempo debemos ser extremadamente cautos antes de endeudarnos y reflexionar sobre la deuda y que el pago de, de sus intereses van siempre de la mano estos intereses hacen que al endeudarnos paguemos muchísimo más dinero por lo tanto la solución no es endeudarse es buscar nuevas fuentes de ingresos nunca os endeudéis amigos eh, viviremos estresados con miedos repito viviremos estresados y con miedos la deuda lo único que hace es esclavizar a las personas nos convierte en esclavos ya no trabajamos para nosotros sino para esas deudas para pagarlas una de las cosas peores que le puede pasar a una persona es que pierda su libertad gracias por estar ahí Chris Liner seguidor de Prisline. acuérdate de dar like ayudamos queremos hacerte reflexionar díselo a gente que conozcas a la que también creas que la podemos ayudar que se suscriban gratis a nuestro canal tanto aquí en youtube como en spotify buscar Frixline. y espero tu opinión sobre lo que os he comentado de la deuda en las preguntas y comentarios aquí abajo ponerlo y darle al like si os ha parecido interesante nos vemos en las próximas emisiones como siempre siempre eh, que las hace PRIXLINE eh, son en directo bueno, hasta la próxima. Luis de Prislin. Chao, chao, chao, Prisliners. Chao.